¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias toma TV, estamos en la casa de Mario Villanueva Madrid, es gobernador de Quintana Roo y miembro de esta mesa política Capital Quintana Roo. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, gracias, bienvenidos de aquí a la orden. Ángel Ramírez Hernández, colega periodista de, de la vieja guardia, ¿no? <risa> Aunque se escuche feo, pero, <risa> pero bueno, todavía está joven. <risa> Muy buenas tardes, Jonathan Ingeniero, y el público de Contrapunto Channel. Se tomó el TV, pues aquí estamos. Aquí estamos, como bien dice. Hoy nuestro tema, que fue además una propuesta de Mario del de lunes pasado, eh, tiene que ver con Cancún también. El lunes pasado hablamos de Cancún, sus 53 años. Y le vino a la mente, finalmente... Como buen político y estadista Le vino a la mente a Mario El tema de cómo Cancún Benito Juárez, el Benito Juárez en lo general Ha tenido un crecimiento tan amplio Tan, tan desmesurado en, el, en algunos aspectos Pero, pero básicamente es un crecimiento electoral Tan ponente en Quintana Roo Que hoy por hoy representa pues, una consecuencia electoral ¿No es así? Sí, totalmente el asunto es que el este crecimiento explosivo de Cancún lo llevó al crecimiento demográfico tan grande, tan fuerte, le llamaban explosivo, que ha llevado a un cambio total de 180 grados en cuanto al centro de poder político. Lo que era el sur, el centro de poder político, se ha trasladado a Cancún. Claro. Sí, porque eh, eh, la capital de Quintana Roo es Otompeblán, Blanco, municipio de Tepe Blanco, Chetumal, básicamente, no la ciudad de Chetumal. Y sin embargo, el crecimiento poblacional y el poder electoral que se convierte al final de, de cuentas en un poder político, lo tiene el norte, con Cancún, con Benito. Antes de pasar al tema del análisis y el debate, si es que se da, a mí me gustaría, con una referencia a todo, que nos ven en cualquier parte del mundo y, y del país, solamente subrayar estos puntos que creo que son necesarios, porque no podemos eh, decir o pensar que todo el mundo sabe en dónde está Cancún o qué es Cancún. Sí. ¿no? Cancún, para los que muchos saben y para los que no sepan, es una ciudad ubicada en el Caribe mexicano, una de las ciudades más importantes del Caribe en América eh, Norte y Sur. Y Cancún tiene 53 años, eh, su primera elección fue creo que en 1975. Eh, está ubicado al norte de Cancún, el municipio de Islas Mujeres, al, o, al poniente está el municipio de Lázaro Cárdenas, al sur el municipio de Puerto Morelos y muy cerca de Cozumel y Playa del Carmen. ¿no? En fin, yo quisiera mencionar también como referencia algunos nombres o, o de los que han sido presidentes municipales. Eh, eh, electo, no, o sea, Bueno, el primer presidente municipal decía de 1975 al 78 fue Alfonso Alarcón Moral, del 78 al 81 Felipe Amaro Santana, del 81 al 84 José Irabien Medina del 84 al 87 Joaquín González Castro del 87 al 90 José González Zapata, del 90 al 91 Mario Villanueva Madrid quien dejó como interino eh, el, el resto del periodo a Jorge Arturo Contreras Castillo de 1993 a 1995 estuvo Carlos Cardín Pérez, quien deja como interino por cuatro meses a Don Almundo Fernández Mesa. De 1996 a 1999 estuvo el ingeniero Rafael Ara y Lara De 1999 al 2002 la profesora Magaria Chach Solís. Del 2002 al 2004 Juan Ignacio García Salvidea, quien deja como interino a Carlos Cadaval Ruiz. Del del 2005 al 2008 estuvo Francisco Alorquesada, Del 2008 al 2010, Gregorio Sánchez Martínez. Del 10 al 2011, Jaime Hernández Zaragoza, que fue interino de Greg Sánchez. Del 2011 al 2013, eh, Julián Ricalde Magaña. Del 2013 al 2016, Paul Carrillo Cáceres. Del 2016 al 2018, Remberto Estrada Barba. Y del 2018 al 2021... Mara Lezama, eh, quien tuvo una interina, que fue... Eh, no sé por qué le pusieron este nombre, pero finalmente fue Lourdes, Lourdes Cardona. Latife. Latife, sí, Lourdes Latife Cardona Musa, eh, quien después obviamente en la elección, de, de la reelección, queda nuevamente Mara Lezama y le otorga a, a Lourdes ese, ese también es interinato, ¿no? Y actualmente del 2022 al 2024 queda Ana Patricia Peralta quien también está como interina. Esos han sido los alcaldes que ha tenido el municipio de Benito Juárez donde está Cancún y hay que decir que de todos estos alcaldes pues en su gran mayoría han sido del Partido Revolucionario Institucional porque es el partido que gobernó durante muchos años México y que es precisamente en el 2002 cuando el Partido Verde, que actualmente es la segunda fuerza sí. política en Benito Juárez y en Quintana Roo, obtuvo la presidencia municipal o la alcaldía de Cancún. Eh, posteriormente, por tres periodos, no, por dos periodos, perdón, estuvo el Partido de la Revolución Democrática. Y ahora, pues aunque eh, gobierna desde el 2018 el Partido Morena con, con, la, con la presencia, con la personalidad de Marales ama Espinosa, eh, finalmente, quien se sabe que dio... El, el impulso, la fuerza electoral para que Morena se posicionara este, en Benito Juárez, pues fue el Partido Verde eh, en Quintana Roo. Este preámbulo viene a colación porque hoy eh, podemos poner sobre la mesa que Cancún, que Benito Juárez tiene que será el 60, 70% del electorado en Quintana Roo. El cincuenta y tantos. Traigo unas cifras ahí sobre él, porque mi memoria no es muy buena. Si quieres, pero. Empezamos con eso. Eh, si me dejan, lo, muestro, porque me llama mucho la atención el vuelco que ha tenido la representación política en el Estado. Si me permiten, el Estado se crea, y este es el diario oficial, el 8 de octubre de 1970 tenemos nosotros que la, en noviembre de 1974 se crea la legislatura constituyente que van a, van a crear la constitución del estado y lo que quiero llamar la atención es de que todos los representantes ninguno es de Cancún nosotros tenemos como representantes de la legislatura constituyente Mario Bernardo Ramírez de Chetumal, Alberto Villanueva de Chetumal, Abraham Martínez por Bacalar, pero de Chetumal, José María Morelos, José Flota, Carrillo Puerto, Sebastián Estrella de Carrillo Puerto, Cozumel Pedro Joaquín y las mujeres, Gilberto Pastrana. ¿Qué quiero decir? Cancún lo festejan como inicio en 1970. 74 todavía no había una representación. Pero más aún, llegamos a 1975, se crea el municipio de Benito Juárez en 1975. El 12 de enero de 1975. 75, se crea el municipio. Pero surge la primera legislatura constitucional. Hay siete distritos y todavía no, no aparece Cancún. Puedes ver cómo la representación en los siete distritos, ya no llamamos Cancún, el municipio Benito Juárez aún no está representado. ¿En 1975? Sí, que es la primera legislatura después de la constituyente. ¿Qué pasa? Vivimos una democracia representativa. La gente deposita su confianza en un representante o en representantes. Y el crecimiento poblacional, aquí tenemos una, un ejemplo, el Estado desde 1910, cómo se fue dando el incremento de, por ejemplo, 1970 cuando surge Cancún, el crecimiento 88.2 en el 80 era 226 y en 1990, 493, ¿qué pasa? El crecimiento explosivo de Cancún va generando pues, más gente y más gente son más electores. El, ¿Qué pasa en términos de representatividad? El municipio... José María Morel, bueno, cuando se crea el Estado, se crean siete distritos. La primera legislatura no está Benito Juárez, pero luego hay un diputado por cada municipio. Esa fue la primera decisión del gobierno y fueron siete municipios, contando Benito Juárez. Un diputado por municipio, sin importar su cantidad de de habitantes, el número de habitantes. O sea, sí es como se hace ahora. al no número presentación de presentación poblacional. Exacto. Por ejemplo, José María Morelos tuvo su diputado en 1975, ya no lo tiene. Y el centro y sur del Estado cuenta solo con cuatro distritos del total de 15. Y aquí tengo las cifras sobre las que preguntabas. Aquí tenemos las cifras de 2022, lo que viene siendo el norte del estado, tenemos nosotros que can, hasta Cancún, con Cantunilquín y las mujeres, tienen 704 mil electores, y, y lo que viene siendo Tulum, Playa del Carmen y Cozumel, o sea, Tulum, Solidaridad y Cozumel, tienen 337 mil, o sea, de Tulum hacia arriba hasta Cancún, con Senado Cozumel Solidaridad, tenemos un 77.99% de electores. Y ya yendo hacia el sur, tenemos Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, 293, 300 mil en términos generales el 22% del electorado. ¿Qué es lo que pasa? Quise destacar el cambio tan abrupto que se viene dando en menos de 53 años. Sí, claro. Y que ahora, por el tipo de democracia que es representativa, esto se rige por número de habitantes. Chetumal, Carrillo Puerto, Bacalar, crecen lentamente, aunque Bacalar como centro turístico tiende a crecer más. Y José María Morelos también crece lentamente, lo que tiende a mostrar que va a ser mucho mayor la representación en el norte por el crecimiento de Playa del Carmen y de Tulum y aún de Cancún. Esto nos presenta una, una inquietud muy seria en cuanto a cuál será la representación del sur. Se ha hablado de que la capital puede cambiar por esto. No es así en muchas ciudades, muchos países. Claro. El, la capital no tiene que ser una ciudad grande. Nueva York, su capital es Albany, alrededor de 100 mil habitantes. Y sí, lo que cuenta es su historia y su representación. Sí. Y, y Nueva York, la ciudad de Nueva York tiene como 20 millones. Aquí lo importante, entonces, pues una alerta a los del sur de que qué sigue para la representación. Hoy tenemos una gobernadora de Cancún. Y quiero mostrar también el impacto que esto tiene en los distritos. Por ejemplo, nosotros tenemos que en Cancún de 15 distritos electorales, tenemos 8 distritos electorales en Cancún considerando y las mujeres y las arrocarenas pero los ocho distritos, distritos electorales nosotros aquí podemos verlos en este mapa vemos cómo en el sur se queda un distrito dos distritos tres distritos que abarcan Otompe Blanco, Bacalar, Carrillo Puerto y Morelos. Tres. Luego tenemos Solidaridad con Tulum y todos los distritos se concentran en Cancún. Y en lo federal ocurre algo similar. Esta es la última distritación federal electoral. El distrito 2 comprende los municipios de Otompe Blanco, Carrillo Puerto, Morelos, y Tulum. Cuatro municipios con un, oh, un que tenga la, la mayor geografía tiene el menor índice poblacional. Exacto. Por eso es que se ve muy grande en territorio, pero, pero no en es, población. Es y, es, pues, pequeño, y nos vamos al, aquí, solidaridad con Cozumet, tenemos el otro distrito que lleva hasta Lázaro Cárdenas, eh, que es el distrito 1, el del sur es el distrito 2, y todos los demás distritos, este, aquí incluye Puerto Morelos, pero todos los demás distritos se concentran el en Cancún, 3 Sí. 3 y 4 es Cancún, el, Isla el, Mujeres. El 3 es solo Cancún, y el 4 es Cancún e Isla Mujeres. Sí. Así es. Entonces, esta geografía electoral me ha parecido interesante y por eso la muestro. Porque realmente, ¿qué podemos esperar? En la democracia representativa, la, la, las propuestas de diputados, senadores, gobernadores necesariamente vienen del norte. Ahora sí que voy a hacer una un símil con, con Héctor Aguilar Camín y la revolución que vino del norte cuando habló de Caix de Obregón que se vinieron a gobernar México. Gobernarán Quintana Roo quienes pues aquellos que, que vengan del norte del estado. Y, y del norte del estado. Entonces, ¿qué queda pensar aquí? la importancia de los políticos, los valores políticos que vayan surgiendo y que mejor convengan a la ciudadanía. Bueno, hasta ahí el comentario en la Ahora, Yo, yo me quedo con la pregunta que dice el ingeniero. ¿Qué le queda al sur? Recordemos que la primera capital históricamente fue Felipe Carrillo Puerto, después se trasladó a Chitumal y como bien lo dice en eh, después surge Cancún, con un proyecto de Cunacur, y lo que está esto, esto es causa precisamente de aquello, porque después viene el desarrollo turístico. Falta un equilibrio ahí, eh, todo, todo el desarrollo turístico se fue, se enfoca precisamente hacia ese lugar. Necesariamente ese lugar demandó ¿no? eh, inversionistas, eh, demandó ciudadanos que fueran a construir, y evidentemente hoy estamos pagando las consecuencias del sur, porque eh, muchos están yendo del sur para el norte. Yo, yo quiero dejar como, como una teoría este, evolutiva, voy a llamarle así. Es correcto. Porque el, el análisis estadístico que se hace este, Mario, y que lo hace de manera muy minuciosa, deja entrever que Cancún tiene el dominio político-electoral absoluto. Y económico. Y, y sin embargo, y sin embargo no, no, hay que irnos, no, no hay que dejar a un lado la historia, ¿no? Que no todos los municipios con gran poder, que tienen que ver con lo que dijo también, con que, que, que la capital del Estado no tiene, que, no tiene que ser que tenga más gente, o, o, mayor, o más empresarios, o más poder económico, y puso el ejemplo de Nueva York. ¿Cuál fue el primer municipio? Aquí estadísticamente me pasó estos datos, Mario. El primer municipio que se crea en Quintana Roo fue Cozumel, el 21 de abril de 1862, como Cozumel e Islas Adyacentes. Y, y, esta es la historia, y por lo cual Cozumel de alguna forma vota también. Obviamente hay otros parámetros que, que hay que considerar. También por eso Josumel ha tenido gobernantes, ha tenido varios gobernantes, Miguel Borja Martín, bueno, el primero Pedro Joaquín Codwell, Miguel Borges Martín, Félix González Canto y Roberto Borges Angulo. Son los gobernantes que salen de una isla que eminentemente no, no tiene tantos electores, pero, y que tampoco tiene el poder que, que económico que tiene la Riviera Maya o que tiene Cancún, y sin embargo tiene el poder político histórico, por decirlo de alguna sí, forma. Sí. Uh -huh. eh, es eso es la parte en la que yo veo que Chetumal o que el sur de Quintana Roo puede salvarse, por decirlo de alguna forma. O sea, que es decir que, que yo sí creo que puede, independientemente de la consecuencia electoral que tiene Quintana Roo y por la cual está la actual gobernadora. Es decir, debido a, al crecimiento electoral de Benito Juárez de Cancún. Es por lo que actualmente tenemos a Mara Lezana como gobernadora, ella viene de Cancún. Y por lo mismo también es que tenemos a la primera gobernadora mujer. Pero repito, ¿cuál fue el segundo municipio creado en Quintana Roo? Felipe Carrillo Puerto. El 27 de febrero de 1904 fue creado Santa Cruz. Sí, Chan Santa Cruz la primera pregunta. Es ah, que sí. Chan Santa Cruz era el, el, el, el nombre coloquial, sí. su nombre real era Santa Cruz, de la otra Santa Cruz. Eh, el tercer municipio fue Isla Mujeres, el 24 de julio de 1867. El cuarto, Otón Pompeyo Blanco, donde está la capital del estado, el 27 de febrero de 1904 como payobispo. El quinto ya fue Benito Juárez, el 12 de enero de 1975, como dije hace un rato que fue a la par el de Morelos y el de Lázaro Cárdenas. Lo que yo, yo eh, reitero es que Benito Juárez, su gran este, diversidad, su, su esencia cosmopolita, su falta de, de origen todavía a pesar de 53 años, eh, no, no representa realmente una consecuencia electoral para los del sur, sí los del sur. Es decir, sí, sí Bacalar, sí Felipe Carrillo Puerto, que creo que Felipe Carrillo Puerto podría ser el bastión para que nuevamente el sur tuviera un, gobernante, un gobernador en Quintana Roo. Este, ese es mi, mi, mi, mi análisis. Permítame, diferir un poco, yo entiendo esta parte de la evolución, yo, yo entiendo esta parte de cómo ha ido, pero necesariamente el desarrollo turístico de la de, creación de, de Cancún eh, recordemos que también invitaron a los del sur a, a participar en la construcción y que por un por o por ya no quisieron. Entonces, eh, finalmente, Cancún, a lo largo de este tiempo, a mí me toca hablar de los últimos 30 años, eh, se ha visto cómo, cómo se ha fortalecido primero en la parte económica, ¿no? Y después viene esta explosión demográfica, como le pasó también después a Playa del Carmen, que era una de las principales explosiones. De, de América Latina, necesariamente el turismo genera todo esto, y evidentemente el desequilibrio político de irse, poner todos los huevos en una sola canasta que era el norte, necesariamente deja desprotegido aquí, y le queda la vocación política, ¿por qué? Porque ayer el poder económico no les interesaba todavía la política, aquí va, yo te patrocino el dinero, este, las, las campañas políticas, pero después Viene esta evolución, como tú le llamas, sí. y comienzan entonces Cosumel a poner gobernadores, por acá otro, ¿no? Entonces se hace un poder económico, ya estaba, y se hace el poder político. Entonces, ya contra eso, le quitas el poder, la vocación que tenía el sur, era el poder político, y evidentemente la burocracia, y que nada ayuda mucho tampoco, o sea, este evidentemente la mayoría de los habitantes del sur viven de la de, de, de la burocracia, no como el norte, o sea, es un desarrollo desigual que genera, además de la explosión demográfica que tiene de manera natural por un desarrollo turístico, que lo que queda de aquí, si le quitas le quita el poder político, la gente entonces, comienza a emigrar porque ya no ven. No, el, pero no, no se lo pueden no quitar. Pero, ¿no? pero déjame terminar la idea. Este, Ay finalmente le quitas desde el punto de vista, esa parte ¿por qué? porque el campo no comienza a desarrollar, porque no hay industria porque no hay esto, porque no hay el otro, entonces comienza la gente de aquí a ver en qué se va a ocupar, y comienza a irse entonces comienza a irse, pues el número la, la población comienza a crecer más de manera desordenada digamos, hacia allá ¿y acá qué te queda? ¿cuánto? ¿Cuánto eh, te, te gusta? Antes, cuando yo llegué aquí, eh, hablamos de Chetumal, Blanco, de 350 mil habitantes. Hace 30 años. ¿Ahorita en cuánto vamos? En 200 mil. ¿Por, sí, ¿Por qué 200 mil? Serán 350 mil. Porque sí, bien, bien. al crearse eh, eh, el municipio de Bacará, se lleva un porcentaje de esa población. Sí, sí, esa, esa es la explicación. ¿verdad? Sí, esa es la explicación. Se, se lo lleva. Entonces, pero ahí no hemos crecido. Vamos disminuyendo. O o sea, sea, y, y, y, y la pregunta, ya para terminar la idea, es lo que dice... No, así, digo, pues es que si, si vamos a seguir eh, no, no, no, no generando esa participación, no vamos a poner el número de, de, de habitantes, y tú lo va a poner allá, pues no sé a dónde vamos a llegar, a Pero, vamos pero a no ha discernido de mí, o sea, ¿viste una, un análisis sí. real de, uh -huh. de cómo está Chetumal cómo está el sur de Quintana Roo? pero no hubo una diferencia. No, la, la, la, la, claro. la parte, la diferencia es que yo no creo que, eh, creo que el desarrollo poli eh, turístico ¿no? es lo que nos ha dejado a nosotros en un menor número de población y que esto va a aumentar. Pero ese no es el punto, el punto es la consecuencia electoral. Ajá, o sea, y yo considero... Por eso digo, va a que aumentar, que, y, y en esa medida a lo mejor hasta podemos que perder. En ha tenido su crecimiento electoral y político, ha tenido una consecuencia electoral. Sin embargo, yo sigo pensando en la antítesis en la que no necesariamente va a tener la continuidad que tuvo Cozumel, porque Cozumel tiene una historia, y esta historia de ser el primero, de ser el, el que incubó políticos, del incubó políticos junto con, con, con Don Blanco con el sur, es que pudo tener otros, otros gobernantes. Pero la consecuencia electoral de Cancún es efímera, a mi gusto, por su diversidad, por lo cosmopolita, porque su, sus estructuras sociales no son sólidas. Pero por qué no ejemplo, hay identidad. todos los gobernadores que ha habido, ¿dónde están? Pero, Digo, exceptuando al ingeniero, la mayoría no están en Cancún, se hicieron cancuneses prácticamente. No, aquí está Miguel Borges, no, Pedro Joaquín, aquí, Guajines, aquí, no vive, aquí ¿no? vive Miguel Borges en Chetumal. No, play, no. no, vive aquí en Chetumal. Bueno, hasta ahorita que lo sabes. No, buscando. ha vivido en playa durante Pero mucho yo, tiempo porque su esposa tuvo yo una Yo lo ubico en playa. Está viviendo Joaquín en Joaquín Hendrix lo ubico en Cancún. Joaquín Hendrix vive en Cancún en... Por, por, porque siempre le dejó no vivir en, ¿no? de ¿no? de, de, de, en Cancún. está igual en Cozumel. Pero está en este, todas partes, pero... No, no, no, pero tiene un... A Dios, <risa> ¿pero <risa> que en un lugar de residencia. Sí, sí es correcto. Sí. Este, ¿Quién otro? Sí, pero, pero, Jesús Martínez Ross vive acá también. Bueno, pues porque sí. es, es de, de la vieja guardia. Pero también tiene, consumir, también tiene casa en consumer, también tiene casa en las mujeres. Pero consumir, vaya, su residencia, su, su, sus digamos, sus intereses fuertes, más allá de, de, de la cuna, están allá. Pero vuelvo a lo mismo no tiene nada que ver lo turismo Para ¿No? mí, vamos a esa es la parte que, que, que la, hablar, bueno, maño. el turismo generó desarrollo que implicó creación de empleo y la atracción porque fueron por el desarrollo regional Cancún y luego la Riviera perdón, la Riviera Maya y atrajo población en en el sur bueno, y eso fue atendido sobre todo por el gobierno federal. Y esto no ocurrió en el sur, aunque hay recursos naturales importantes para el turismo, no tuvo ese impulso por quienes debieran invertir. En este caso, el gobierno federal y desde luego empresarios privados. ¿Cómo logramos que se fortalezca políticamente con una mayor representación atrayendo personas para que haya crecimiento poblacional, que demográfico. Y eso solo puede ser con inversiones, y en eso nos vemos muy limitados. Ahora, aquí yo vería, cómo está la situación, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue está en función de personas en el poder y el lugar en que se encuentran. Vamos a ver, por ejemplo, volvamos pues a Cancún y vayamos hacia el futuro, hacia la sucesión del actual gobernador. ¿De dónde saldría esa sucesión? La presidencia municipal en Benito Juárez, o sea, Cancún, es una fuente de... Es una posibilidad hacia la sucesión. Senadores, diputados, Tal vez Playa del Carmen, o sea, Solidaridad, pero la representación a futuro no se ve que el sur tenga personas que en un momento puedan ser aspirantes con pero una posibilidad construir. de éxito. Eso es lo se importante, de lo que claro. dice Jonathan: se trata de construir. ¿Quién es la primera persona que tiene esa responsabilidad de construir? La gobernadora. Claro. Es un comentario. Sí, claro, sí. Claro, claro, sí. Es que es muy temprano, pero, pero, no, pero para, eso, para eso estamos analizando el tema. No no no, no, no, no, no, me dijiste y lo ves. ¿Por eso? ¿Lo ves? ¿Es muy temprano? Por, es muy temprano, yo no creo que hay que para construir día para, para verlo. Ah, ok. Para verlo, o sea, lo que podemos es percibir, Ajá. pero visualizarlo todavía no. Yo creo que, que el parámetro más tangible va a ser pasando la elección del 2024. no voy a aventurar. la sucesión no la veo en el sur. Pero, pero espérame, yo, yo quiero decir algo que, que, que también va a sumar a lo que ya dije hace un momento, ¿no? Algún de y fortaleza económica, eh, política electoral y, este, y, y de urbanidad no se ponen de acuerdo. Son... son todas, todas sus, sus, sus reuniones son cenas de negros digo, no lo digo despectivamente aunque la palabra es, suene racista es una, es una frase ya hecha, no la inventé yo eh, es, un, es un todos contra todos y, y, y te pongo un ejemplo muy claro, a ver, Ana Anapati Peralta se pasa a Morena porque fue una condición para que Morena tuviera en la Cámara de Diputados Federal mayoría cuando entra en el peso e. de eh, Ana Anapati Peralta ya registrada en Morena, es este, eh, suplente de Mara en el 2021, para la, elección, la reelección del 2021. Uh -huh. Ella figura como alcaldesa de Morena, pero todos sus orígenes y toda su sangre es verde, sí, sí. es del Partido Verde. Eh, este, en esta alianza que ya parece más que nada incesto entre el verde y Morena, que se vale además... Aún así, Ana Pati Peralta no cuenta con todo el respaldo y respeto del Partido Verde y del propio Morena. Ha tenido que navegar incluso ella corriente. Sí, sí. Y entonces tú no te puedes explicar, y lo dije metafóricamente, cómo es, si es un miembro de Morena y es un miembro del Verde, porque no tiene la protección y la, y la fortaleza ...que en aquel entonces el prisma acostumbraba a darle a quienes querían salvaguardar, pero no porque quieran salvar al, a la persona, sino salvar a la institución y los votos que le correspondían. Yo no veo que el verde y, y morena, lejos de lo que ya están financiando en las estructuras, que eso siempre se ha dado, eh, yo no veo que estén cuidando la investidura de la alcaldesa para que, no, para que puedan tener continuidad en el poder... Entonces, si la elección del 2024 va a ser un toma y y un eh, cachimbomba eh, entre, entre los propios aliados Morena y Verde, ¿cómo te esperas que pueda hacer la asociación gubernamental? De la misma forma, si hay una gran diferencia, yo por ejemplo acabo de publicar un programa con el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, secuencia aparte, hablo de Felipe Carrioporto en particular, que es donde yo he estado metiéndome muy a fondo, aparte de Chetumal. Los expresidentes municipales se van a reunir con, con la alcaldesa María Hernández. Si María Hernández y los expresidentes municipales llegan a un acuerdo político, lejos de su número de, de electores que tengan, pueden trascender políticamente. Sería muy importante. Y pueden eso. construir una gubernatura, por eso dije que era muy temprano todavía para poder visualizar si se puede o no. Pero si de que se puede, se puede. Y si esa sinergia se la, se la llevan hasta Chetumal, olvídate de eso, porque tú dime, un Javier Novelo, un Eliseo Baena, un Pedro Cruz, un el propio Chacmés, con todo y lo quemado que salió, el, eh, eh, esta eh, patti Pereira, todos ellos... Tienen relación con el sur, con Chacumán, y si logran hacer una gran alianza, entonces pueden construir una candidatura, sin importar que el norte tenga los votos. Y ahí. Ese, ese es lo que yo veo. Si hay algo, el sur tiene siempre una mayor participación política en la votación. Cancún siempre ha tenido mucho abstencionismo. Sí. El sur, por ejemplo, significó mucho para que Carlos Joaquín ganara la gubernatura. La tenía perdida en Cancún. Entonces, esto que dice es importante construir, y parece, yo diría que se pongan las pilas. En Carrillo Puerto, el liderazgo le corresponde en este momento a María Hernández, pero justo bajo el concepto que dices, sumando claro. a los liderazgos políticos para construir uno que pueda eh, significar algo importante hacia la sucesión. Sí se puede y tienes razón en ello. Yo digo que sí se puede. Complicado, pero Sí, Ahora. pero el escenario no está... Esto, por ejemplo, de crear eh, eh, eh, capuchal, este, formación de cuadros, lo estamos monitoreando desde hace 30 años, usted fue uno de los principales que lo manejó, sí. de, de la formación de cuadros políticos. ¿no? Sí. Y, y lejos de, de avanzar, vamos en retroceso. Yo no lo veo, yo, por ejemplo, yo en este momento eh, confío, quiero confiar en que se puede construir y estoy seguro que sí, pero no lo veo para la sucesión de Mar Alexander. Yo tampoco, pues, lo que te dije un sí. es temprano. Entonces, no, no, pero yo, yo vaya, yo me, me aventuro que ni temprano sí. ni tarde. Entonces, ¿por qué? Porque eh, lo que le falta, si bien es cierto, le falta legitimar a Morena eh, en, en la parte de, de, de, del partido político, lo que tuvo por muchos años el TRI, legitimado por una revolución. Morena no lo tiene, pero tiene el poder económico y el poder político. En eh, ese sentido, el sur todavía no lo tiene. Entonces, yo así lo, lo, lo, lo percibo. A lo mejor tú, porque has vivido allá, lo no puedes entender más. Te, ¿no? ¿Te imaginas...? Si el verde arropan y morena arropan a, a, a Mari o a, o a cualquier otro político del, del sur. Y dicen, a ver, el norte es muy complicado. La mejor manera de controlar el norte es con el sur. O sea, con un, un equilibrio. Por esas razones que Mara les ama siendo de Cancún. Está mucho tiempo en, en, en el sur y por eso está invirtiendo en el sur este, cosas. Porque ella busca ese equilibrio para poder gobernar. Entonces, y además estamos así, tajantemente haciendo unos chaquetas mentales porque, te repito, es muy difícil verlo. Sí. Sin embargo... Es que al principio yo no veo que, que, que haya, digamos, equilibrio. O sea, pero, no, lo que está no, haciendo Mara no lo no no, veo no, equilibrio. Lo, lo están ¿no? tratando de construir, Ajá. pero, pero a, a su manera. Yo también creo que hay muchas equivocaciones en ese, en no, ese no, intento. No, pero está, está construyendo. Aquí lo importante es que hay dos llamémosle corrientes, para construir esto que digo. El principio la gobernadora, con los partidos verde y morena, poner los ojos en aquellas personas que puedan tener la capacidad para la sucesión y que sean del sur y el centro para generar ese equilibrio tan importante porque quizá en Cancún no, por lo mismo que dices, la... De alguna manera, cierta anarquía en sí. la forma de participación política. Y la otra son las personas, los políticos que se tienen que poner las pilas, aprovechando esta posibilidad de tener en la gobernadora y en los partidos verde y morena un impulso. Y el ejemplo es María Hernández, que si se va sola no es igual a que si lo haga con los liderazgos locales, que entonces sí va a formar algo importante políticamente. Ahora, va, y, y tiene influencia sobre el sur. Ahora, vamos a lo que es Chetumal en el sur. El, lo que tenemos a la vista, lo que es lo que has querido decir, así lo entiendo, es que no es mucho. Sí. Pero entonces aquí el llamado es, pónganse las Claro. y aprovechen las posibilidades que están surgiendo y que se las pueden dar los partidos. Pero no solamente no es mucho. Digamos, los liderazgos que pueda haber, ¿no? O sea, se ponen de tapete para cuando los del norte llegan y para que surjan. O sea, los liderazgos de acá se ponen al servicio, Allá Cuando es donde hay que era. construir, Espérame, y es ahí mi duda, allá es donde ellos se pongan las pilas, porque si van como van, acabas de decir la palabra clave: van a ser sirvientes del norte. Un, claro, tienen que invertir en eso. Hay algún ejemplo: la diputada federal Anaí, ¿cómo fue cuestionada por la forma que llega siendo de Cancún? Viene a representar al centro y el sur y sale con muy una gran votación derivada de la ola López Obrador y otras. Se maneja como posible candidata a la presidencia municipal en Benito Juárez, en Cancún. Si ella llega ahí, automáticamente es una posibilidad para la sucesión. Si ya lo estamos viendo, ¿qué le queda al centro? centro y sur, subordinarse de una vez o tratar de luchar por generar liderazgos que puedan competir en su momento. Es lo que se planteaba. ¿no? Sí, claro. No. Y, y yo subrayo, yo creo que el, el Cancún tiene una actual todavía polarización porque las, las estructuras las tiene el Partido Verde. Es innegable. Y, y la sigue financiando el Partido Verde por medio de, de los conductos de Morena, porque él, él, los personajes de Morena son del Verde. <ríe> Entonces, tienen forzosamente que ponerse de acuerdo. Y, y tanto Morena, Anaísia es Morena, por ejemplo, no tanto Morena como Verde pues tienen los dos grandes deseos de obtener Cancún. Si no se ponen de acuerdo y solamente se llegan a acuerdos que son dos cosas diferentes. Poderse de acuerdo es hacer una gran alianza para seguir dominando Quintana Roo. Llegar a un acuerdo es simplemente repartirse el pastel y pues cada quien le toca la rebanada que le tocó y, y, y hay desacuerdos y todo lo que tú quieras. Pero ya se repartió. La, la diferencia entre ambas este, situaciones es que con la gran alianza pues definitivamente van a seguir gobernando Bien sea Verde o Morena, pero van a seguir gobernando. Ahora, pues, pues la gran alianza es la oportunidad que tiene el sur para con una gran alianza en el sur poder sublevarse al poderío de los del norte, aunque tengan la mayoría de votos. Pero cuando yo digo que, que, que para esta no es tú, es en la siguiente, porque los liderazgos que hay actualmente en el sur ya son liderazgos ya casi que van de salida. Viene una camada muy buena. Viene, por ejemplo, el caso de de Ivana, en el caso de María Hernández, en el caso de la chica de Movimiento Ciudadano, Lidia, Pano, Lidia, Lidia Lombo, entonces es, a, esta, esta generación, ¿no? esta generación es la que hay que echarle el vistazo y comenzar a formar estos cuadros políticos en esta generación, ¿no? fortalecerlos y de aquí para que estén fortalecidos, la, la, la, la generación que estamos viendo en promedio, estoy viendo casi pura mujer, no veo varones, pero si sí los, sí los hay, pero no están todavía visibilizados. Eh, ¿Cuánto crees que pueda estar ya maduro para para asumir ya un cargo como una, una gubernatura? Yo creo que un proceso más, un, un, un sexenio más. No, ¿no? Pero son cuatro años, Cacho? Bueno, de 28, 32 si se, años, cuatro si años. Si ponen las pilas, pueden lograr. ¿Cuántos años la de Mara? No, además cuatro tiempo? años? No, oh, pero Mara no, se llevó mucho más tiempo. No, en menos tiempo, en tres años se construyó, sí, en el cuarto año se, se hizo gobernadora. Sí, lo que pasa es que Mara también, o sea, las subieron llevando, llevando, llevando. Sí. El, no, no, el, el es, es, la es la... Un análisis más aparte, pero te digo que sí. una cosa. No, se construyó y se construyó con estrategia, con estratagema, con... Obviamente, toda una... O sea, me queda claro lo que tú dices, pero un valor que ya estaba ahí visibilizado, y lo tenían en, la, en una cabina, y estaba desarrollando a través pero, de los los hay, hay gente que está incubada todavía, a lo la mejor no las he visto del todo, pero y son los menos quizá pero sí las hay que Sí, quiero confiar en eso, o sea, no, no quiero tampoco decir que, que, que una región no tenga valores, o sea, políticos. No, sí, sí, pero también creo que está señalando que en el el caso de Mar, por ejemplo, pues es, estaba apoyada por algo y alguien sí. y, y los otros van caminando solos. Has hablado de valores como Johanna, como Mari, como Lidia Rojas. Hay muchos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarlos. Llamarles la atención de que se pongan las pilas. No hablo mal de Anaí, solo digo que es una posibilidad que está a la vista, que la claro. tomen en cuenta. Y que si quieren este, competir, que se pongan las pilas ahorita estas personas y que nosotros los apoyemos y que le pidamos a la gobernadora que apoye los cuadros políticos del sur y del centro para construir una clase política que pueda ir equilibrando. y Yo lo que digo es que ahorita con la mercadotecnia y las redes sociales y todo esto se puede construir más fácilmente que antes. Por eso antes los usos y costumbres eran muy importantes para poder ir formando cuadros. Hoy muy no, al vapor te sacan un candidato y te hacen gobernador o presidente municipal. Ahora, en la parte de la construcción, yo veo que parte fundamental es que tu estructura de administración, por ejemplo, tu secretaría, tu subsecretario, todo, todo lo que viene en el organigrama, eh, comiences a incluir la gente del sur. Pero, por ejemplo, ahorita, eh, y a pronto te digo que el 80% de quienes conforman, o oh, 70% son del norte, secretarías, subsecretarías, sí. o sea, por eso yo te digo, yo ahí no veo claro, ya, si vamos a construir, a ver, comienzamos desde ahorita a subir al carro. Viene, ¿no? viene el momento importante para eso. Vienen los cambios. Un nuevo... momento de cambio hacia el 2024. Esperemos que ahí se dé lo que... Vienen los cambios, presión. pero ¿por qué claro. vienen los cambios? Porque no les funcionaron. ¿Sí? O sea, no se dan un proceso natural, se dan un proceso presionado porque no funcionaron. Entonces, sí, a ver, vamos ahorita a subir, ¿no? Y porque se van a posiciones políticas. Entonces, esa es la sí. parte, esa es la manera que yo tengo de ver esto, ¿no? A lo mejor ustedes han estado allá en esta parte más política, más, pero yo la veo quizá de una manera más como un habitante del sur. Yo veo, digo, yo he estado muy... En Rosana de Morelos, en Felipe Carrillo Puerto, en Secomal, he estado viendo cómo se mueven. Eh, los Por ejemplo, el, los liderazgos que encuentras tú en, en, en, en Carrillo Puerto, los liderazgos que encuentras en Morelos, los liderazgos que puedes encontrar en Otón en, en en en Pelanco, en Bacalar, muchos de esos liderazgos que tú conoces, que tú frecuentas, van de salida. O sea, no, hay, no, hay un no, no nuevos. Hay, hay, no, hay... no, no, sí si hay nuevos. Sí, es yo, que tengo otros, pero son muy pocos. Pero es que, es que actúan de forma distinta. Estos liderazgos, como les llamas, no, no son ortodoxos. Ok, entonces, se tiene, pero necesariamente, si quieren construir, si quieren llegar a jugar en las grandes ligas. A ver, ¿cuánto conociste a Nay González? Pero, si se tiene que llegar a las grandes ligas, se tiene que visibilizar. Eso es lo ortodoxo, pero te repito, ¿cómo conociste a Nay González? Pues esta impuesta. ¿no ¿cómo la conociste? ¿Cuándo la conociste? Pues cuando la, la presentaron, pero fue impuesta. Cuando la, no, no, no te pregunté cómo, no, cómo, sí, la, no, cómo llegó, no. cómo, ¿cómo la conociste? ¿En qué momento la conociste? Pues yo la conocí, ahora para diputada, no, no la conocí. Y, sin embargo, antes de ser diputada, fue presidenta de, de, de, de Morena. De aquí, y antes de ser presidenta fue regidora de Benito Juárez. Tenía un camino. Y, y no aparecía en el mapa, ¿sabes por qué? Porque no no Siguen los, los costumbres, no son ortodoxos. Entonces, se mantienen ahí escondiditos, esperando. Porque son impuestos. A, a es que todos siempre hacen sí, impuestos. no necesariamente. ¿Cómo no, en el PRI era la. Era la, la sí, la, pero, la, pero, la, pero por lo menos, pero, pero eran impuestos, pero también tenían una fortaleza. Es lo que o sea, te Estamos estoy viendo aquí son improvisaciones, pero sin fortaleza. Es lo que te dice. Este lo... Cambiaron las formas. Antes tuve ya, pero no Mario. Mario fue el secretario particular del gobernador. Después fue secretario de, de, de Agricultura. Luego lo mandaron como, como este, candidato a presidente municipal a Cancún. De ahí lo mandaron a ser senador de la República. O sea, había un camino, una, una trayectoria que hoy por hoy no existe. Ese, esa, esa idea de que va a llegar el de mayor trayectoria, eso no existe. Y eso Había una trayectoria, y esa trayectoria más iba construyendo su carrera política y los que estaban detrás de él o los que lo estaban impulsando la iban construyendo de tal manera que tú ya conocías a Mario desde que era secretario tan particular de Pedro Joaquín, de gobierno, del gobierno, perdón, de Pedro Joaquín entonces, ¿qué sucede? que hoy no es así Anaí fue regidora, pero no lo sabía, no lo sabía la mayoría de Quintana Roo más ni en Benito Juárez lo sabían, ¿por qué? porque no, no son ortodoxos Sí, pero además no son ortodoxos, puedo por entenderlo, pero no están preparados, o sea, están improvisados y por eso es que no es... Por ejemplo, en el caso... Eso no te lo estoy discutiendo, Ana, eh. En el caso de Anaí, por ejemplo, dime cuál es su fortaleza. Eso no te de, lo estoy discutiendo, pero esa el, no el, es el, la, el, la discusión, el punto de la discusión es cómo pueden sacar de la noche a la mañana y construir una candidatura. Sí se puede, sí se hace ya. Sí, sí. Eso, o sea, que si son sí. improvisados... Pero ¿cómo? Claro. Yo sí lo creo, pero tenemos que fortalecernos más. Y tenemos que construirlo. Es pero lo que yo no veo es estemos abonando para construir. Esa es la parte. Bueno, ¿verdad? yo sí. Y yo creo que tú, tú también desde tu trinchera, tú todos los días a las nueve de la mañana tienes tu noticiero en Zona Libre. Y creo que en la, en la noche o en la tarde también. ¿no? Uh -huh. O sea, eso estás, tú estás construyendo, porque tú estás señalando cosas importantes. Tú has sido un crítico fehaciente tangible, de, de la imposición de Anaí, y de cómo no, no hace nada por, por su distrito. Eso es construir. Y, y el asunto ¿Pero? es que no solo no, no hace nada por tu distrito, sino que estamos viendo que aún sin hacer nada, como dice él, va a la antesala para, para, para Benito Juárez, y de ahí apúntate ah, para arriba. Pero, entonces, pero los, los dicho de hecho, hay un Entonces, el llamado de atención es hacia los que tienen interés político, y aspiran, y nosotros deseosos de apoyarnos, claro. pero que se pongan las pilas para que empiecen a trabajar buscando generar posiciones que logren ese equilibrio que buscamos. Y de otra manera, a la no hay. Comienza a participar en eso. Sí, que nos ¿No? ayude si vamos a, a construir, comienza a generar esos equilibrios, invitar de aquí, de allá y de acullá. O sea, pues yo no tengo solamente a... de una sola región. O sea, yo, yo no tengo la menor intención de pedirle a la gobernadora que haga nada. No, no, porque porque ella, pero... ella tiene que hacer lo que tenga que hacer, lo que, lo que marca la Constitución. Y en pero, materia electoral, tiene que responderle a los partidos que la apoyaron para llegar al gobierno. Y yo no lo partí como periodista. No, no, yo es no verdad. tengo nada que pedirle no, a ni, ni tú ni yo. Pero como político, los que se dedican a la formación y acompañar a estas nuevas figuras, se tienen que llegar a, cerca, a ver vamos a, hacer, vamos a construir porque sí, se debe de hacer. y yo creo que hay mucha preocupación al respecto claro y se deben <risas> en el norte y en el sur y se debe de hacer pero lo peor que podemos hacer digo, si estamos pensando que vamos a acompañar a los chavos es ponernos el tapete pues es que sería lamentable claro, de de fin, fin, es. Y en fin esto es Mesa Política Capital Quintana Roo con Mario Villanueva Madrid, Ángel Ramírez hoy en ausencia de Javier Chávez Atasca que no pudo acompañarnos y el tema fue Cancún y su consecuencia electoral. Como usted ya pudo apreciar, hay mucha discusión al respecto. Eh, hay varias teorías y pues usted, finalmente, esto lo hacemos para que usted tenga un criterio y se el propio. Hasta la próxima. Gracias, María. Gracias, María. Gracias.